Enhorabuena a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el episodio 30 de, de la serie que, que es la, la historia. En realidad equivale a un curso de doctorado de metodología, historiografía, teoría, por lo tanto eso felicitaciones Hoy vamos a iniciar con, con el tema de mentalidades eh, unos cuantos episodios donde se ve eh, el nuevo paradigma que, que, que practicamos eh, en su aplicación sobre todo eh, en, en un ámbito que es particularmente difícil como es lo de hacer eh, historia eh, global eh, exitosa exitosamente ¿no? decir que eh, lo que vamos a hablar aquí los temas de escogido eh, son cuestiones que yo he investigado ¿no? o sea que para la, para la edad media ¿no? de, de manera que, que, que primero hice mis investigaciones y, y después mis reflexiones, no quiere decir que no hubiera reflexionado antes pero no lo había publicado y a partir de la publicación de mi tesis doctoral hace más de 30 años empecé naturalmente a publicar trabajos de metodología y, y de historiografía y en este caso sobre la historia de las, de las mentalidades, espero que, que os sirva, que no solo para, para investigaciones de la época medieval, sino investigaciones de cualquier especialidad y de cualquier época histórica. Eso es lo que he procurado mucho de dejar claro en las.. En las publicaciones de metodología e historiografía relacionadas con el nuevo paradigma A las que haré referencia al final del episodio de hoy Bien, primero la historia de la historia de las mentalidades La historia de las mentalidades es el gran descubrimiento de los terceros anales Realmente ya estaba en los fundadores Marc Bloch y Lucian Febvre que tenían esa ambición de historia total y por lo tanto hacían tanto historia económica y social como historia de las de las mentalidades y eso se recogió pienso que eh, tardíamente pero, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena en los años 70 por parte de los eh, terceros eh, eh, anales mm, yo creo que al final la historia francesa de las mentalidades se quedó en una simple especialidad ...y además se agotó rápido. Shakluv me decía en los años 90 que, que se abandonó la historia de las mentalidades muy, muy prematuramente. Por, por lo cual eh, puedo afirmar que, que, que, que es un, un camino de investigación, una vía de investigación... Que en, en, ...que en gran medida está inédita, es decir, está por hacer, por lo tanto, muy válida para para nuevos investigadores que quieran hacer algo nuevo y además que por la vía de las mentalidades quieran hacer una historia eh, total eh, real, no, no puramente eh, imaginaria. ¿no? También el marxismo historiográfico inglés frecuentó esto de, la, de las mentalidades, aunque no le llamaran específicamente por ese nombre, realmente eh, la escuela de Pasampresa no, no generó una, una propuesta concreta como en el caso de, de, de, de Anales eh, sí, porque ellos se concentraron mucho en, en sacar adelante la historia eh, social, pero sí hay una práctica de historia social de las mentalidades el caso más claro es Thompson, no pues la economía moral de la, de la multitud y también, sobre todo, en la formación de la clase obrera de, de, de Inglaterra. ¿no? ¿De dónde viene ese, ese influjo de, de, de introducir las mentalidades en la, en la nueva historia en Gran Bretaña? Pues principalmente de la cooperación con la antropología y también de una influencia aunque no es tan explícita pero es real de la historiografía francesa que iba muy por delante que, que la historiografía inglesa y de otros países en esto de la historia de la mentalidad, que como ya he dicho, está en, en las obras de, de, de Marbloque y de, de Lucian, de Lucian Febre. En el resto de la historiografía, que no sea la francesa y la, y la inglesa, un retraso monumental en esto de, de pasar de la historia económica social a la historia de la mentalidad. Yo conozco más de cerca el caso de España, donde los historiadores de anales que en los años 60 y 70 renovaron extraordinariamente nuestra historiografía pasando de la historia política a la historia económica social se quedaron ahí no avanzaron no siguieron a los franceses en el salto de la historia económica social a la historia de las mentalidades José Ángel García de Cortázar que es el que introdujo la historia económica social y por influencia francesa en el medievalismo español me decía en los años 80 eh, de las mentalidades, lo siguiente, ese mar proceloso, ¿verdad? En fin, eh, ¿cómo se hace la historia de las mentalidades? ¿Cómo hicimos yo y otros? No fui el único. La historia de las mentalidades ya, pues, en los 80, en los 90, hoy en día, ¿no? Entonces me voy a referir a, a cinco cuestiones, ¿no? Primero eh, eh, empiezo por, como siempre por la definición, diríamos que mentalidades son eh, la, la manera, las maneras de pensar, sentir e imaginar la realidad y actuar eh, sobre ella. Veis que, que hablamos eh, siempre en un sentido colectivo, plural, porque puede estudiarse una mentalidad individual, pero eh, estudiamos la mentalidad colectiva porque el sujeto social es mucho más operativo, en último término, y eficaz para un análisis profundo de la historia que, que, que, que el simple individuo, incluso las grandes personalidades que también hay que estudiar naturalmente pero hay que ir al fondo de, de los hechos a la hora de interpretarlos, y el fondo es el, el sujeto colectivo, por eso se habla de la historia de las mentalidades en plural y no de la mentalidad en, en singular, ¿verdad? ¿Qué fuentes para hacer historia de las mentalidades? Todas. Porque en, todos, en todo tipo de fuentes hay la huella de la subjetividad humana y de la subjetividad eh, mental, de la manera de pensar, de sentir, de imaginar eh, la, la realidad y actuar. Eh, sobre, sobre ella, aunque hay algunas fuentes que permiten un, un especial a, acceso a, a, la, a, la, a la psique colectiva, ¿no? Por ejemplo, las fuentes orales, eh, eh, la, la correspondencia, eh, la toponimia, la antroponimia, eh, eh, las fuentes de, del arte y, de la, y de la y de la literatura, eh, ¿verdad? yo después de haber practicado en mi tesis de licenciatura, en mi tesis de doctorado y otras y otras obras menores la historia social de las mentalidades, me, me, me he hecho para mí una especie de, de, de esquema de, de lo que hay que buscar si uno quiere hacer de verdad mentalidades colectivas. Llegué a la conclusión que hay que, digamos, buscar eh, tres componentes esenciales. Claro, cualquier mentalidad, yo estudié la mentalidad revuelta, pues tiene varios componentes y esa dosificación, pues depende de la mentalidad que se. Que, que se estudia ¿no? y esos cinco componentes que pienso que es una buena guía para la investigación son lo racional, lo emocional lo imaginario, lo inconsciente y las prácticas Claro, lo racional es lo que mejor entendemos, porque es la historia de las ideas eh, la historia intelectual la historia cultural en su sentido más eh, tradicional claro que, atención, porque si nos reducimos a esta eh, historia cultural clásica eh, pues naturalmente no entendemos la historia porque los sujetos eh, históricos se mueven eh, eh, por, por la vía racional y por otras muchas vías. De ahí los, los cuatro componentes restantes que creo que hay que añadir para hacer una investigación cabal sobre la historia de las mentalidades colectivas. También puede extrañar, ¿cómo es que las prácticas están ahí? Bueno, porque eh, las prácticas en general, la acción humana, ¿verdad?, pues es causa y consecuencia de las mentalidades individuales eh, y, y, y colectivas. ¿no? Bueno, o, otro aspecto importante de, de, para una metodología eh, eh, de la historia de las mentalidades es eh, eh, lo imprescindible de, de, que es hacer eh, una historia mixta. Yo... Experimenté con, con la historia social y la historia de las mentalidades pero se puede combinar la historia de las mentalidades con la historia política, con la historia económica con la historia del derecho, con la historia de la medicina con la historia biográfica, con la historia militar, con todo y por lo tanto eh, se puede hacer de toda, eh, historia de las mentalidades a partir de cualquier especialidad historiográfica y para todas las épocas eh, eh, históricas ¿no? bien, con, conceptos próximos a, a, a, al, al término mentalidad colectiva eh, que, que interesa eh, también eh, y, y investigar con un enfoque global de, de, de mentalidades ¿no? por ejemplo, desde luego el caso de la oralidad, ya hemos hecho referencia de la memoria, de las tradiciones, de, de, la, de, de los mitos, de la identidad, de las representaciones sociales. Por lo tanto, hay un campo suficientemente amplio para intentar eso, una historia de las mentalidades como una historia global la historia de las mentalidades es esencial para poder hacer historia global eh, de nuevo tipo buscando aproximaciones, no horizontes utópicos a los que nunca se llega sino con investigaciones concretas y resultados eh, concretos para eso necesitamos y eso es lo que posibilita la historia de las mentalidades no separar la objetividad y la subjetividad de los de los actores. También es clave para hacer una buena historia de las mentalidades, como es obvio, ya lo hemos visto en el episodio anterior, eh, pues eh, aplicar una especial eh, con especial interés la, la vieja y la nueva interdisciplinariedad de la historia en el caso de la de la vieja, naturalmente la, la colaboración con la psicología cognitiva, con la psicología eh, social, con la antropología, ya hemos hecho referencia en el episodio anterior a eso, ¿no? pero temas que nos aporta la metodología para hacer historia de la mentalidad de la vida cotidiana que nos remite a una historia de las prácticas el simbolismo que nos remite a una historia del imaginario las tradiciones que nos remite a una historia de la memoria y un nuevo concepto de cultura, nada tradicional como es el concepto antropológico de cultura por ejemplo en el caso de la cultura popular concepto antropológico de cultura que, que está más cerca de la historia de, de las mentalidades que de la historia naturalmente tradicional de la, de la, de la, de la cultura ¿verdad? Esa es la, la vieja interdisciplinaridad que todavía sigue, sigue siendo útil, dependerá de lo que investiguemos. Podemos aplicar una u otra o las dos a la vez, pero hay que experimentar con la nueva interdisciplinaridad, ya lo decíamos en el episodio anterior. Por ejemplo, eh, con los big data. Eh, yo en mi tesis y, eh, he hecho un trabajo de historia serial ¿no? para, para, para estudiar la mentalidad colectiva Pero es que la, la Big Data, si, si tenemos si tenemos fuentes adecuadas, masivas ¿eh? Nos permite llegar mucho más lejos en el estudio de, de, de, de, de la mentalidad colectiva Igual la colaboración con las ciencias cognitivas actuales Por ejemplo, las neurociencias o la inteligencia artificial Imaginaros vosotros Cómo a, a través de, de, de la inteligencia artificial Pues se puede reconstruir La manera de pensar De sentir En fin, conscientes e inconscientes Racionales, no racionales etcétera, de un hecho histórico, ¿no? Pues eso, habría que aprovecharlo, hay que ir también en esa dirección para no quedarnos eh, retrasados en lo que respecta a los av avances del sistema eh, general de, de, de, de ciencias. Debemos ayudar a superar la incapacidad cognitiva, congénita. Que, que, ...que los historiadores eh, tenemos para hacer historia de las mentalidades... ...que ha generado incluso cierto complejo de inferioridad que debemos superar por la vía de la práctica. ¿no? Porque si otras ciencias sociales, todas ellas, pueden hacer lo que nosotros llamamos historia de las mentalidades... ¿Por qué no lo va a poder hacer el historiador? En función de las posibilidades Que son mucho más de las que podemos pensar Porque las fuentes no responden a preguntas Que no se hacen Que, que, que nos ofrecen eh, nuestra, Nuestros archivos Y nuestra documentación Claro, si quieres hacer historia de las mentalidades Ya es seguro que tienes que hacer Historia oral Para, para todas las épocas historias, Históricas Ya habrá un capítulo para eso Donde yo creo que que demostré, como sobre todo con mi tesis natural que es posible hacer historia oral para, eh, en este caso, la historia medieval y la historia, y la historia moderna por lo tanto, debemos tener claro que si nosotros no hemos avanzado en el camino de la subjetividad humana con, humana, con, con nuestras investigaciones históricas en la medida que han avanzado otras ciencias sociales para estudiar a la subjetividad humana en el tiempo presente, es por el lastre del positivismo, que como Sabéis, como sabemos, como sufrimos eh, es mucho más fuerte en el campo de los historiadores que en el campo de los antropólogos, de los sociólogos por ahí tenemos que ir, ahí está el problema decía un filósofo ruso de principio del siglo pasado que situar bien el problema ayuda por lo menos hasta un 70% a la resolución de, del mismo mi consejo de viejo historiador de las mentalidades es que hay que estudiar es decir, de la misma manera que para hacer historia social e historia económica hemos tenido que leer de trabajos de sociología y leer trabajos de economía pues hay que hacer lo mismo eh, para si se quiere hacer una historia de las mentalidades que pueda llamarse eso y que no sea simplemente pues eso una historia descriptiva o una historia cultural clásica, no sino una verdadera historia de las mentalidades donde se reconstruyan las maneras de pensar, de sentir, de imaginar la realidad, consciente y inconsciente, tanto en, en, en lo abstracto como en lo, en lo concreto, como en la acción como en la acción eh, humana. Bueno, yo lo primero Ver algunos modelos Que pueda haber Por lo menos en historia social de las mentalidades Sí, yo mismo pues eh, Los he aprovechado Y he generado mi, mi propio modelo Para hacer un, un, Para aplicar un enfoque de mentalidades Al estudio de, las, de los conflictos Y la, y, y la revuelta Pero y también hay en, un, en algún otro campo ¿no? Algún modelo, pero pocos Yo reconozco que pocos Entonces lo primero es estudiar todo lo que hay de metodología que historiografía de historia de las mentalidades que no es mucho, pero hay que estudiarlo porque se aprende, cuando uno además no, ha, no se ha movido nunca en ese campo y, y se quiere estrenar como historiador de las mentalidades y después ver con qué disciplinas podemos interactuar eso depende del tema que investiguemos eh, para hacer historia de las mentalidades lo primero que hay que importar es conceptos es decir, si uno estudia lo que sea ¿no? pues, eh, eh, y ves que la sociología o que, o que la psicología o que la antropología o que las nuevas tecnologías han avanzado mucho en ese terreno, pues hay que ver cómo aplican los términos o las nociones, los conceptos que tú quieres aplicar como, como historiador, por lo tanto importar Aplicar a nuestro campo de investigación Y después soportar, porque claro, cuando se hace una buena historia interdisciplinar Naturalmente otros eh, pueden aprender de, de, de nuestros trabajos Por lo tanto, yo creo que hay que ir por ese, por ese camino Estudiar porque el historiador tiene, tiene que ser, una vez incluso, por muy consagrado que se crea o que, o que crean los demás que uno es, pues que tiene que seguir estudiando, siempre sobre todo cuando quiere penetrar en nuevos territorios eh, de, la, de la investigación. Y, y los novelistas no lo agradecerán mucho, aunque no lo digan en público. Porque, ¿qué pasa al novelista que se quiere apoyar en la realidad histórica para hacer sus relatos? Pues que puede, sea el novelista, sea el, el, el, el, el, el guionista, de, de, de una película, puede, eh, habiendo, digamos, financiación suficiente y asesoría inteligente, puede ser capaz de reproducir, pues eso, el medio ambiente, las casas, en fin, la vestimenta... Eh, eh, acercarse eh, eh, gracias a, a, a los actores especializados a lo que es una batalla todo eso pero donde fracasa estrepitosamente es a la hora de reconstruir la mentalidad de esas épocas ¿no? eh, yo naturalmente siempre estoy pensando en la época medieval porque es donde más sufro cuando veo películas eh, eh, de ficción películas ambientadas en la época medieval y ves los anacronismos constantes ¿no? pero vale para, cual, para una película histórica o para una novela histórica ambientada a cualquier periodo unos anacronismos brutales que indican que el autor que no tiene límites para su imaginación simplemente hace algo tan sencillo como proyectar las mentalidades actuales hacia pasados eh, pretéritos hacia, obviamente, una redundancia perdonar, hacia, hacia los mundos pretéritos y eso no puede ser claro que no, te, no no le vas a pedir a un novelista que bastante hace con leer a los historiadores y documentarse que además tenga que hacer historia de las mentalidades con fuentes primarias, eso lo tenemos que hacer nosotros si somos capaces de reconstruir las mentalidades de otra hora, de otro tiempo vamos a contribuir también a que se haga una ficción histórica eh, mucho más realista y más presentable para los que ya no digo tenga, tenemos como como oficio la historia, sino para los que saben algo de historia. Bueno, nada más, las recomendaciones: cinco textos eh, creo que imprescindibles para, para leer. Si quieres hacer eh, una historia de las mentalidades, que sea tal cosa, uno es Historia de las mentalidades, historia social del año 1992, eh, los estoy exponiendo cronológicamente otro es historia de las mentalidades posibilidades actuales de 1993 el tercero en la contribución de los terceros anales y la historia de las mentalidades en el 1993 en 2002 eh, eh, eh, un trabajo historia social y mentalidad de nuevas perspectivas titulado también historia mixta como historia global y ya en quinto lugar he elegido un trabajo de aplicación ¿no? de la metodología de mentalidades que es la mentalidad justiciera en las revueltas sociales edad media y edad moderna todos están en, en mi página web publicados también en otros lugares si ponéis en google el título del artículo sale en varios sitios publicadas y, a veces, y republicadas a veces con el permiso y a veces sin permiso pero por supuesto compartimos el copyright generosamente porque lo que producimos es para ser compartido y para que llegue a un público si puede ser más allá de lo puramente eh, académico. También aconsejaría unos vídeos. En el año 2013 en mi universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, dicté un curso sobre mentalidades, género eh, e identidad en la, en la Edad Media y el primer tema que dio para, para varios, eh, varias exposiciones que se titula Historia de las Mentalidades. Explico eh, con más detalle que lo que me permite este vídeo breve eh, la metodología para hacer historia de las mentalidades. Bueno, nada más. El siguiente episodio será sobre memoria e historia. Luego, mediante nos vemos la próxima semana.